hola Gemini bienvenido a tu lectura para las próximas dos semanas eh, bueno lo primero que aparece acá de forma general ¿sí? es um, que hay um, se siente que energéticamente hay una baja en ti ¿sí? eh, puede, puedes sentir que te sientes menos, menos que el resto eh, que el resto no te valora, que tienes que andar pidiendo que te valoren, ¿sí? Y eso tiene que ver netamente por una inseguridad eh, emocional en ti, ¿sí? Hay, hay un tema emocional o hay cosas eh, ocultas, secretas en ti o en otros, que te hacen sentir menos, ¿sí? Eh, bueno, acá se ve si, si eres mujer eh, de qué pu puedes conocer o pudiste conocer a dos hombres, uno de agua, piscis, escorpio, cáncer o uno de tierra, tauro, capricornio o virgo, sí, o también eh, puede ser bueno, si eres chico también o también que hay un hombre que, que tiene estas características eh, que puede ser una persona que es muy dulce, que escucha que, que está ahí que está al pendiente pero que también le gusta eh, eh, que es bastante trabajador pero que le gusta darse sus lujos, darse sus sus, sus eh, placeres por decirlo así eh, por ahí el, eh, vibrando bajo puede ser un poco melodramático o puede ser una persona muy cómoda el asunto es que con esta persona hay un tema con eh, cuánto o, ¿Qué me está entregando esta persona? o ¿Qué calidad de relación me está entregando esta persona? ¿Sí? Eh, porque te veo muy a la defensiva. Eh, de alguna manera estás mostrando que esta persona se manifieste. Que dé luces. ¿sí? Que no te haga sentir inseguro. Insegura. Eh, y probablemente esta... Um, este sentirse como esperando algo de alguien, te, te ha hecho mucho comerte la cabeza pensando en en qué estarán, dónde estará. Eso se ve, digamos, en estas dos semanas. La carta que te representa habla de que estás bastante a la defensiva y eso tiene que ver un poco con lo que te planteaba al comienzo, ¿no? de querer saber de que no, que no confías ¿sí? que esa desconfianza te hace sentir eh, como no reconocido y la carta que te, que te representa, habla de que estás a la defensiva habla de que estás que a la primera que te dicen algo tú respondes y responde lo, lo que se te tenga lo primero que se te venga a la cabeza. En tu entorno se, se ve bien estable, eh, seguro diría yo. En tus tu aspiraciones está el tomar una decisión, está salir de esa confusión, eh, quizás descubrir ese, ese secreto o, o descubrir el por qué yo me siento menos, ¿sí? que hay, eh, que yo creo que tiene que ver con tus emociones, y bueno, yo creo que logra, eh, finalmente lo logras con el mundo, eh, tu, tu aspiración, o quizás si estás pasando por un periodo de inseguridad, es justamente por eso, porque quieres dejar de, de, de sostenerte en otros, y eh, emocionalmente, por sobre todo, estar seguro, segura, y así estar eh, tus cuatro pilares bien, ¿no? Que son, el, en este caso, son el pensamiento, son lo, las emociones, eh, es el trabajo, y lo, lo que estamos dispuestos a dar, ¿no? Bueno, esa es la, la lectura general. Ahora vamos a ir veamos qué pasa con los solteros de Géminis recuerda que esta lectura es para Géminis eh, de solo ascendente y de forma general si quieres una lectura más personalizada eh, puedes escribirme al correo que aparece en la cajita de descripción, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa con los solteros. Bueno, este, este mes se te ve con una energía mucho de como de querer, a lo mejor, una relación, ya eh, como de, de tú ir hacia la relación. Eh, sin embargo, creo que estás saliendo de una profunda reflexión acerca de lo que quieres respecto a lo amoroso, y vas a estar de a poco como interactuando con otros. Sin embargo, puede ser que de que haya una, una pausa de que eh, pase algo digamos inesperado que te haga replantearte por sobre todo qué es lo que yo quiero en una pareja, sí, qué es lo que eh, ¿qué es lo que busco o qué es lo que debo cambiar. Por ejemplo, si, yo, si la pregunta es, ¿voy a tener novio este mes? No, no lo veo, ¿sí? Eh, sí. Y la, la reflexión aquí, bueno, ¿qué es lo que debo modificar para atraer el amor? ¿Sí? Porque acá es, es sobre todo, no es pensar tanto, eh, será o no será, sino que es dejarte fluir, dejarte llevar por el amor eso básicamente se ve para la gente soltera de Géminis y para los que están en pareja bueno acá se te ve muy, um, muy tú, diría yo, muy mental, muy decidido, muy um, queriendo tener las cosas claras en cuanto a tu relación se ve que tú vas a estar bastante amoroso, sí, bastante nostálgico eh, probablemente tú vas a estar buscando a tu pareja sí. Eh, sin embargo puede en esta semana pueden haber crisis que te vuelvo a repetir que te van a invitar a reflexionar eh, cómo, cómo está siendo mi papel en la pareja ¿no? será que eh, yo siempre estoy como pidiéndole al otro la aprobación, quiéreme, por favor, cuando debe ser, que te deben querer como eres, ¿sí? Um, acá la, la actitud correcta me habla de de reflexionar, de, de quizás ir más lento, ¿sí?, Um, de no desesperarse si hay una, una pelea y decir, no, esto ya se acabó se terminó eh, tampoco un, y por sobre todo ver eh, qué parte de, de mí estoy cumpliendo en, en, en la relación porque por pues, lo que veo acá es la parte del por favor, quiéreme um, aceptame sí eh, creo que, que falta aquí amor propio falta eh, quererte o confiar más en ti en, en lo que tú das ¿sí? eh, tal vez no eres la persona más amorosa del planeta porque eres muy mental pero eso no quiere decir que no seas capaz de entregar amor sí ojo con eso y vamos a ver el trabajo como última cosa bueno en el trabajo se te ve tomando la iniciativa ¿sí? si bien es cierto hay, puede haber cierto cansancio o sentir que tu trabajo no es, recomp no es bien recompensado um, si sí se ve seguridad creo que eh, de alguna manera estás buscando lo que estás buscando acá es que te digan el trabajo está bien hecho bien hecho, sí, es como validarte nuevamente eh, y eso de alguna manera te puede estar eh, como mentalmente estar como distante del trabajo, sí um, Sí, por sobre todo eso como distante, y sobre todo como replanteándote, ¿será este el, el, el trabajo adecuado? ¿estaré bien? Um, para los que consultan, si ¿sí encontrarán trabajo en estas dos semanas, no lo veo así, no se ve, digamos, um, que lo encuentren la actitud correcta acá habla de eh, creo que de, de dejar de lo, lo, lo sentimental o, o, o la pro, como te decía la aprobación de otros ¿sí? tú vas a trabajar y te pagan por eso eh, y, y yo creo que acá lo que tú buscas en est, en estas semanas siendo que tú sabes que tienes un trabajo seguro es que te, es que te digan el trabajo está bien hecho y eso no es necesario creo que hay que eh, ponerle más cabeza al asunto eh, y ser más eh, ordenado más trabajador eh, y no distraerte en, en cosas que bueno, pueden ser eh, importantes pero no lo son, lo importante es ser disciplinado en tu trabajo vale y como último vamos a eh, sacar una carta la carta el engaño y la carta el engaño habla bueno la frase del engaño dice el que tienta es tan culpable como el que roba dice cuando corren tiempos difíciles debes pedir ayuda para que se arreglen las cosas si la ayuda no te llega de la manera que esperabas no te desanimes y bueno te deja ciertas preguntas no ¿cómo tengo miedo a decir la verdad? ¿hasta qué punto ese miedo me lleva a manipular a los demás? ¿o qué ideas necesito expresar? así que bueno con esa reflexión eh, termino la lectura Espero que te haya sido de utilidad y que te guste por sobre todo. Lo estamos viendo. Gracias por estar